Muy bien, está María Elena al teléfono, hermana de Gisela. María Elena, cómo le va? La saluda Marcela Navarro, Sergio Suárez aquí en Noticiero 7 el Mediodía. Hola, bueno. Ay, perdón. Sí, ahí, ahí te escuchamos. A ver, si nos escuchas bien. Sí, sí, sí. Bueno, preguntarte, ayer el jurado popular lo que dijo es que eh, para ellos no habían evidentemente pruebas suficientes para condenar al único imputado por eh, el crimen, ahí vemos a la persona que estaba imputada y que era supuestamente la responsable de la desaparición de tu hermana. Eh, ¿Ustedes qué sienten como familia ante esto? Eh, bueno, vamos, perdón que te corrija, eh, es el culpable, es el semestre uh -huh. de ¿no? la persona que está que salió sobre lamentablemente por, por un fallo del de jurado popular que vale aclarar que eh, son personas ciudadanos comunes sí. eh, que no, no le dan una previa capacitación sí mínimo ley Micaela, como para que estén preparados a enfrentar lo, lo que tocó ayer era eh, eh, deliberar eh, sobre el suicidio de una mujer que eh, precisamente lleva siete años desaparecida y de todas las todas las indicaciones que decían que eh, dicen que el señor Díaz Secreta es el femicida ustedes sienten digamos que es así más allá de lo que de lo del resultado final que se conoció ayer, sí sí estamos convencidos de que el conocido de Gisela fue Héctor Emilio Díaz Cicena eh, ¿Por qué creen esto? Bueno, ¿Hubo testimonios de identidad reservada, reservada de gente que contó determinados diálogos? Eh, ¿Querés contarnos algo de lo que usted, por qué ustedes están convencidos que esta es la persona eh, culpable o, o responsable de la desaparición? Sí, estamos convencidos de que él fue, hubo un testigos que fueron muy, muy certeros en su declaración, Este, no se contradicieron. Eh, y lo que hizo la defensa del señor eh, Díaz Gutiérrez fue eh, confundir al, al jurado eh, y, y lograr de que no hubiese un acuerdo de los 16 miembros para llegar a unanimidad María Elena, te consulto y te pregunto, ¿cómo van a seguir ustedes esta lucha para que se haga justicia por el crimen de Gisela Gutiérrez? ¿Qué piensan hacer? ¿Qué les ha recomendado el abogado? ¿Hay alguna otra posibilidad, alguna otra instancia de continuar buscando los responsables del crimen? No, eh, yo aún no me, no me siento hablar con el doctor Peñalosa, que a propósito de eso hizo un muy buen trabajo. Eh, este, No te podría decir con qué vamos a seguir ahora, de ahora en más, pero no vamos a seguir buscando los responsables, porque el responsable ya está a la vista de toda la gente y es esto de Emilio Díaz y asistente. Bien, y, y ustedes bueno, y eh, seguramente ya hemos hablado con el doctor Peñalosa que hoy ha estado con todos los juicios de lesa humanidad, así que ha estado muy comprometido con ese trabajo, por eso no hemos podido eh, hablar con él. Hablamos, digamos, pero íbamos, eh, en las próximas horas vamos a entablar eh, una entrevista. Eh, pero, pero, ¿saben, no sé, la lucha, por ejemplo, más allá de, de la batalla judicial, eh, van a seguir con una lucha social, de visibilización de esto, de movimiento en las calles? Así es. Lo este, venimos haciendo desde hace siete años, desde sí. que la desapareció, desde que nos tocó atravesar por esta situación tan trágica en mi familia. Eh, yo recuerdo que con anterioridad a la desaparición de Gisela, nosotros escuchábamos en, en, en la tele de que, en los noticieros de que había desaparecido Boana, uh -huh. y lo lamentamos, pero no teníamos eh, una conciencia social de lo que significaba la desaparición de una mujer acá en un Lamentablemente nos tocó atravesar la y desde hace siete años que venimos luchando y no vamos a parar. Y aún así, si hubiese habido una condena, hubiésemos seguido con esta lucha por, por todas las que nos faltan, por Abigail, por Viviana y por muchas otras chicas. María Elena, la última pregunta de mi parte. ¿Qué sienten? ¿Bronca, tristeza, eh, dolor ante lo que decidió el, el jurado ayer? sentimos todos estas situaciones en sido mucha tristeza, sobre todo a mi madre, que a ella le pasado de otra forma, ¿sí? a los hijos, a la de Gisela, también. Eh, pero no podemos fortalecer, vamos a ir adelante de eso y vamos a llegar a la verdad y Gisela va a tener justicia. Muy bien, te agradecemos. Bien, muchas gracias. Muy amable, María Elena, hermana de Gisela Gutiérrez, gracias a esta comunicación con el mediodía. Muy amable. Bien, eh, contarles una cosita antes, que los querellantes, lo que habían eh, pedido justamente la culpabilidad en base a testimonios de identidad reservada, uno de ellos había dado información aportada por uno de los involucrados en la causa que había contado que el día de la desaparición de la joven estaba en la casa de este imputado, que ahora está absuelto, eh, que había droga en el lugar, que había intentado mantener relaciones sexuales con la mujer, que ella se había negado, por eso sacó un arma, recordemos, y le dispara y finalmente termina matándola. Pero digo, esto es lo que se investigaba, finalmente el, el jurado popular dijo que no hay prueba suficiente para condonar, por lo tanto, queda, queda impune y queda absuelto. Y este hecho, recordemos que Gisela tenía 24 años y... ...y que estaba embarazada y tiene tres hijos, tenía tres hijos...